Pinza punta de nylon. Esta herramienta está diseñada para sujetar, doblar o corregir el alambre. Además, mantiene firme tus diseños para lograr excelentes terminados.